Más de 800 ítems fantasma en el municipio cruceño, un daño económico al estado que se calcula supera los 35 millones de bolivianos anuales. El ex jefe de recursos humanos de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en la mira y fuera del país. ¿Qué está pasando en Santa Cruz, en el municipio y en la gobernación? Esto es irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos.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 Jueves 2 de diciembre, programa número 19 de este segundo ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. Bienvenidas y bienvenidos. Habilitada de inmediato la línea Irreverente, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus consultas que estaremos leyendo más adelante. Como es habitual, todas las noches acompañados del equipo. De Los Irreverentes, Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, compañeros. Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Avialala. También está, por supuesto, Patricia Guzmán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los irreverentes que nos ven. Nuestro irreverente también, Alem Kisberg. ¿cómo estás? Diego, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya es jueves, un día más, cerca de Navidad. Buenas. Un día más, un día menos. Como diría la canción del grillo, ¿no? Llega, sí, bueno. Cada día un día menos. <risa> y también está, por supuesto, junto a nosotros eh, Leonardo Piñero, ¿cómo estás? Nuevamente, muchas gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias, Diego. Muy buenas noches a los compañeros y muy buenas noches a la gente que nos observa en casa. ítems fantasmas, denuncias millonarias de corrupción, acusaciones, contraacusaciones. ¿Qué pasa en el municipio cruceño? Eh, Antonio era una persona muy importante en, en, en, para ellos en, ese, en el movimiento ¿En ese y como él era el que sabía cómo hacer los ítems fantasmas lo, lo mantuvieron. El señor Antonio Parada ingresó a trabajar el, 2019, el 2009 con un haber básico de 11.000 bolivianos. Él pasó por diferentes cargos. Sosa. Ella es la principal, ¿por qué no hizo, por qué no lo votó a él como se debió votar? Son, sí, eran como 800 ítems fantasmas solo de él. Él, como director, que él se guardaba el dinero con tres personas más. En 2019, solo en 2019, Parada registró a su nombre seis vehículos. Tenemos las certificaciones de los 25 inmuebles que estaban a nombre de todos sus, sus testaferros, ¿no? La alcaldía va a hacer un seguimiento, porque aquí vemos cosas raras, cosas raras en que se denuncia y nunca se castiga. A ver, para poner un poco en contexto para eh, todos nuestros televidentes que no viven en Santa Cruz, que no vivimos en Santa Cruz de la Sierra, eh, quien hablaba era Valeria Rodríguez, la denunciante que dio a conocer estos hechos de corrupción del de, mm, señor Tony Parada Vaca, quien fuese jefe de recursos humanos de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, es decir, los últimos 15 años en Santa Cruz de la Sierra, que es funcionaria de eh, la gobernación de Santa Cruz. Aparentemente, según información que se ha dado a conocer, el gobernador ha pedido la renuncia, el gobernador Luis Fernando Camacho ha solicitado la renuncia de Valeria Rodríguez después de, la de, después de que ella denunciase a Tony Pérez. Parada, eh, estamos hablando de 38 millones de bolivianos anuales que eh, el Estado erogaría en sueldos de 800 funcionarios que no existían y que ese dinero prácticamente iría, según la denuncia, a cuentas de Tony eh, Parada Vaca, quien ha adquirido propiedades en los Estados Unidos que ascienden entre 80 mil y 250 mil dólares en los últimos años, además de autos de alta gama, habría transferencias también a Palos Blancos, han dado a conocer algunos nombres y familiares. Ahora, eh, ¿qué pasa en Santa Cruz de la Sierra? Estamos hablando de un caso eh, por lo menos escandaloso que solamente ha repercutido en un par de medios, Leonardo eh, Sí, no, bueno, lamentablemente es común, ya no nos sorprende prácticamente ver este tipo de denuncias y casos de corrupción que salen y mucho más en regímenes eh, como el caso de eh, Santa Cruz para Todos no que ha venido desde hace mucho tiempo gobernando la alcaldía de Santa Cruz donde ya se generan cúpulas de poder, bolsones de poder en los que se pueden ir gestando este tipo de irregularidades. ¿no? Lamentablemente eh, no ha habido, no funciona el, el aparato judicial para poder ponerle justicia y poder encontrar justicia y ponerle orden a este tipo de situaciones en los gobiernos municipales y departamentales. ¿no? Otro dato más, antes de darte la palabra. Ha habido una transferencia de Tony Parada de 1.200.000 dólares a una cuenta ...en Estados Unidos, ¿no? O sea, como para ser realmente director de Recursos Humanos, ¿no? Y pare de contar sobre autonomías, ¿no? O federalismo? Uf, imagínate cómo sería. Claro. Entonces yo creo que entre oficialismo y oposición... ...vamos a tener consenso el día de hoy. No, ya basta, bien. Tiene que ser. Por eso está lloviendo. <risa> claro, señores televidentes, este es el problema de, de, dos, de dos instancias. Uno, de que se, se acumula el poder en unas cuantas personas durante mucho tiempo. Eh, ¿Qué pasó con Luis Revilla? Es también una duda que deberíamos empezar a cuestionar, no solo los vecinos, sino las instancias de fiscalización del gobierno. 38 millones de bolivianos, señores, para una o dos o cinco personas, y que Camacho haya pedido la por renuncia... Año, claro, solo ¿no? por año, solo un año. Y que Camacho haya pedido la renuncia de esta funcionaria pública da a cuestionar mucho de la actitud política que tienen estos sujetos pero sobre todo, o en el segundo elemento, ¿qué pasa con las instancias de fiscalización? Hay dos instancias de fiscalización, que los gobiernos municipales y los gobiernos centrales tienen para saber manejar y observar este tipo de gastos, pero también las organizaciones o las OTBs, organizaciones territoriales de base, los controles sociales, que deberían de estar alerta en todo este tipo de funcionamientos, por lo menos de curiosos. Entonces creo que esos dos elementos quedan como cuestionante. Pero me quedo con eso. Federalismo, pare vale de contar. Eh, por favor, alistan la nota número 3 del noticiero. Vamos a ver qué tanto eh, qué tanta um, sintonía existe en este tema entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eh, ¿Andrés? Bueno, eh... Yo creo que en este caso de corrupción de lo que sabemos ahora, todavía lo peor está por saberse. Esto me baso sobre todo en las justo en las denuncias del equipo legal de la ex esposa del denunciado, que bueno, en la nota faltó mencionar que está hospitalizada justamente por estas denuncias y que ella habló de que es la gobernación, ni siquiera la anterior alcaldía quien la está amenazando, la está presionando y que además esto salpica que incluso al banco mercantil que habría tenido que haber fiscalizado estos elementos ¿no? que eran evidentes y no. Entonces, estamos sabiendo que hay un entramado, ellos incluso dijeron que es un... usar una palabra como un grupo, una cúpula, algo así de corrupción que involucraría tanto gobernaciones anteriores como actuales, como la alcaldía e incluso instancias, eh, como dijo, fiscalizadores y los mismos bancos, ¿no? En ese sentido, yo igual creo que hay que ver otros elementos eh, pedagógicos para la población boliviana y de fondo, que esto justamente es un caso de enriquecimiento de... Eh, de, de ¿Cómo es? Legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Es justamente lo que estamos discutiendo con la 386, es un tiempo que nos faltan los, los instrumentos necesarios para justamente captar este tipo de crímenes. Si nuestro instrumentario está obsoleto, ¿no? y además ya tenemos varios ejemplos de que en Santa Cruz están sucediendo estas cosas, por mencionar un ejemplo de que Fernando Camacho fue evidenciado limpiando dinero en los Pandora y los Panama Papers, pues justamente tendríamos o tendremos que a la par mejorar nuestros reglamentos para sancionar este tipo de corruptelas. Por último elemento en esa primera intervención, eso también nos debe hablar sobre el modelo económico cruceño, que como hemos hablado aquí en anteriores ocasiones, el modelo económico cruceño se presenta como una especie de modelo milagroso, como una especie de autogestión económica que incluso contra las demás instancias de gobierno hubiera podido salir adelante. Ya aquí lo hemos dicho lo hemos tenido, eso es, una, es un mito, no es cierto. La realidad económica del país es más compleja, pero eso también nos señala de que varios de esos personajes que están involucrados en la política regional también son los grandes agentes empresariales de Santa Cruz que están involucrados en corruptelas y que, bueno, ¿qué otras cosas más estarán y que deberíamos preguntarnos? A ver, antes de, de darle la palabra, a Patricia, fuimos a preguntarles a los diputados de oficialismo y oposición respecto a esta denuncia, estos 800 ítems fantasmas. Estas fueron sus respuestas. Nosotros eh, el día sábado por la mañana tenemos reunión de la bancada de Santa Cruz, justamente para analizar estos 800 ítems. También el despido de, esta, de la señora que hace la denuncia, porque lógicamente vamos entendiendo ahora por qué es que ellos se niegan a que hayan leyes que puedan luchar contra la corrupción. Un promedio de 6 millones de bolivianos mensuales sería el monto que obtenía el exsecretario de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, Antonio Paradavaca, gracias a unos mil contratos por ítems fantasmas de la comuna, según denunció el abogado Juan Quesada. Paradavaca hizo una fortuna en la alcaldía tras beneficiarse con el cobro de 800 ítems fantasmas con documentación que llevaba la firma del exalcalde Percy Fernández. Eh, en todo caso, el compromiso, reitero colegas, para no eh, caer en, en, en, en declaraciones digamos irresponsables, el compromiso es en, eh, emprender una tarea de fiscalización en esta materia que hemos conocido el día de ayer por los medios de comunicación. En tanto que se denunció que autoridades de la gobernación de Santa Cruz hostigan a la funcionaria Vale Rodríguez, quien denunció el caso de corrupción de los 800 ítems fantasmas creados en la Alcaldía Cruceña durante la gestión de Fernández. Yo creo que todo acto de corrupción tiene que ser investigado, pero también hay que repudiar el actuar de la Alcaldía de Santa Cruz porque hasta hoy en día no hemos visto que ellos se apersonen y empiecen a hacer una investigación, porque estamos hablando de más de 800 ítems fantasma. Estamos viendo que está haciendo un silencio cómplice el actual alcalde Johnny Fernández en estas denuncias. Debería ser el primero en salir y pedir la recuperación de esos recursos, porque esos recursos son de todos los cruceños. Mi pregunta es, eh, ¿qué hubiese pasado si... La denuncia, una denuncia similar, si hubiese hablado de una gestión del movimiento al socialismo, el, el diputado Erwin Bazán diría, vamos a investigar o saldría pero con todo a la yugular. Eh, bueno, eh, bueno, creo que es evidente aquí lo que decíamos ya al anterior yendo a tu... A tu eh, pregunta primero, eh, es evidente en el rol de los medios de comunicación que también dan más cobertura o menos cobertura a ciertas noticias. Claramente si fuera un tema eh, de algún alcalde o alguna alcaldía a cargo del MAS, seguramente hubieran hecho mucho más escarnio de este tema, ¿no? Lo que es evidente, eh, creo que es, es que hay esta malversación de fondos del Estado como primer eh, como primera instancia, digamos, como primer delito, ¿no? esta malversación de fondos del Estado de este funcionario público. Y eh, en segundo lugar, y aquí caso con lo que decía Andrés, este delito de legitimación de ganancias ilícitas. ¿no? Y ahí me cabe muy bien entonces por qué el interés del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de algunos eh, cívicos, políticos y empresarios cruceños de eh, hacer caer de no aceptar justamente la ley eh, que regula y que vela por eh, la, la legitimación de ganancias ilícitas. ¿no? Creo que, que este es un claro ejemplo justamente de lo que están haciendo algunos grupos y estos son grupos corporativos, no porque aquí vemos una, una conexión entre ex, un exfuncionario de la alcaldía, pero que a la vez aparentemente tiene una conexión con Camacho porque según lo que sabemos de las noticias, es que fue Luis Fernando Camacho quien pide la renuncia de eh, la persona que hace justamente la, la, la denuncia pública de esta malversación de fondos, de estos ítems fantasmas, ¿no? Entonces ahí habría una corporación de personas que seguramente están metidas incluso en otro tipo de malversación de ganancias y demás. Habría que ver, yo también pienso que este es solamente el comienzo de algo que se tiene que investigar y que espero que los medios den igual de cobertura que dan a, otros, a otro tipo de cosas. ¿no? Ahora, eh, además del de daño económico que se habría generado al Estado, lo preocupante en este caso, como hemos visto a lo largo de la historia en este país, es que el denunciante acaba siendo el denunciado, y en este caso ella hospitalizada, Luis Fernando Camacho pidió la renuncia de ella, que en este momento está hospitalizada. Eh, ¿Cómo entendemos esto? Bueno, yo creo que eso se debe a una pugna por poder dentro del espacio que es el órgano judicial, ¿no? Es decir, re... y no solo sobre el órgano judicial, el órgano judicial responde a una pugna de poder que es servil a los intereses que puedan financiar, eh, bueno, un montón de otros intereses que hay ahí adentro, ¿no? En este caso, como tú lo has dicho, es muy preocupante, y no solo pasa en esto, pasan denuncias de violación contra violencia familiar, contra. Eh, bueno, loteadores y otras de, de, denuncias y irregularidades que se producen Que las víctimas, bueno, los denunciantes, ¿no? en este caso no solo la única víctima ¿no? Ya que la población de Santa Cruz en general sería la víctima eh, Son las personas que de, terminan siendo amenazadas Y bueno, su vida y su seguridad corre riesgo por estas estructuras de poder Yo creo que esto se debe a un problema de estructural de fondo Que es la desinstitucionalización del país y sobre todo del órgano judicial ¿No? Eh, el hecho de que el órgano judicial se haya politizado, se ha puesto prácticamente a la venta para quien tenga poder, eso se mu muestra muy bien en el gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo donde la fiscalía y el órgano judicial ha sido servil a sus intereses, hasta bueno, una vez que gana el poder el más, cambia de poder, es decir, hay un interés político y una, unos intereses de poder muy importantes y con, bueno, muy poderosos además desde el órgano judicial y bueno, desde otros grupos de poder, como en este caso, por ejemplo, un montón de logias que hay en el, en el oriente, empresariales, que sabemos que están pactando con la gobernación, con los municipios, con el gobierno central. Eh, hay una, una, una, un, un, un complicado entramado de poder en toda la estructura, tanto eh, de los tres niveles de gobierno como del órgano judicial. ¿no? Ahora, eh, es solamente problema, bueno, en este caso particular todavía... El poder judicial no ha tomado un protagonismo, todavía las disputas son el pedido de renuncia por parte del gobernador de Santa Cruz, pero ¿son los medios de comunicación otra instancia del ejercicio del poder que responden a ciertos grupos o logias? Primero, voy a rescatar la, la, la frase que más me gustó de Filemón Escobar, estos son unos maleantes. Creo que esa es la mejor categoría para estos sujetos. 38 millones de bolivianos que afecta a la economía, que puede beneficiar en un proyecto, no sé, podemos tener muchas ideas, que puede eliminar muchos escenarios de pobreza en la familia que vive no solo el departamento de Santa Cruz, sino a nivel nacional. Estos maleantes tienen que ser sancionados. Creo que es responsabilidad de oposición y oficialismo darle un cuerpo más sólido a la, instituc a la legalidad institucional, las instituciones están perdiendo legitimidad. ¿Qué mejor momento para mostrarle al pueblo, más allá de las clases sociales o grupos étnicos, esta ofensa, mostrarle al pueblo boliviano que esta ofensa tiene que ser sancionada? Medios de comunicación. Es un tema que hemos tocado dos oportunidades y hemos casi coincidido. Es un poder mediático que manipula... Eh, Esconde, al esconder información estás manipulando porque la gente no se está informando de manera coherente sobre este tipo, sobre este tipo de daños económicos. Eh, no quiero utilizar la palabra, pero creo que ya es, ya es importante empezar a presionar estos modos de comunicación. Sean transparentes y empiecen a actuar acorde a principios éticos. Basta de esconder información y basta de manipular. Me siento muy ofendido por estos Actos de corrupción. Hablando, haciendo un paréntesis, que tiene que ver con Santa Cruz y el rol de los medios, qué difícil es encontrar datos sobre las vacunas desechadas, ¿no? la cantidad exacta de vacunas desechadas en Santa Cruz, que aparentemente se convierte en el único departamento que ha desechado ya más de 40 mil vacunas. Cierro paréntesis, Andrés. Sí, justo en ese sentido yo creo que es eh, muy interesante observar el detalle, ¿no? Como dicen, en el detalle está el demonio en la cuestión del deber, ¿no? Que es, debería ser el medio, uno, el más importante, uno de los más importantes de Bolivia en Santa Cruz, debería ser el que más transparente esta situación. Sin embargo, uno va viendo, por ejemplo, en las diferentes notas que han salido hoy y ayer sobre este asunto, de que todo el peso de la redacción en el deber es hacia la alcaldía, ¿no? Y dos, tres líneas y en algunos casos ninguna, relacionado a las denuncias del equipo legal de la denunciante hoy amenazada contra la gobernación. ¿no? Eso nos debe llevar a entender justamente a los medios de comunicación como también parte de esos entramados corporativos, de esos grupos de poder que responden a uno u otro interés. Yo igual creo que existe una pugna, pero para mí la pugna es justamente ahorita en el interior de Santa Cruz. Ya habíamos hablado de que hay un relevo entre los anteriores grupos de élite de Santa Cruz eh, por los demócratas, ¿no? que estaban, eh, era su representación política por este relevo, por creemos y ahorita estamos viendo en que la alcaldía con Johnny Fernández diciendo que ellos han presentado varias veces las denuncias, incluso cuando él antes era parlamentario y que no llegaba a justicia y vemos a la gobernación achacándole a la alcaldía, ¿no? Justamente es esta, esta piedra caliente que no quieren to, no tienen agarrar, lo que a mí me hace creer que muy pronto esto va a estallar y justamente va a salpicar todas las instancias. Un punto que igual quisiera hablar respecto a los medios es que aquí lamentablemente en Bolivia existe una cultura de la denuncia que deberíamos cuestionarla, ¿no? Nuestros medios de comunicación suelen agarrar unas denuncias con respecto a corrupción, con respecto a diferentes tipos de crímenes y las presentan como hechos dados, como ya realidades, no, como ya si fuesen una sentencia vulnerando la presunción de inocencia, obviamente, pero después de un tiempo, cuando se da el proceso de investigación y se da la sentencia, nosotros no tenemos esos resultados, los medios no cubren las sentencias que dicen si fue culpable o no, del modo en cómo se cubren las denuncias. Ese es un modo de manipulación, por ejemplo, de los medios de comunicación, que como bien apuntaba Diego, si fuesen otras fuerzas políticas o hubiesen menos intereses, esta denuncia estuviera ardiendo en la televisión. ¿no? Pero en este caso, pues está un poco disimulando y seguramente no sabremos con lo que pasa con la denuncia. ¿no? Vamos a ver ahorita una información que hace 39 minutos ha publicado El Deber... Eh, en torno a este tema, actualizando temas. Y vamos a ver qué menciona y qué no la nota. Patti. Sí, bueno, eh, es un caso bien eh, complejo, ¿no? Yo lo que decía es estamos viendo como la punta recién del problema, pero sin duda... No se habla, por ejemplo, de esta fortuna millonaria que ha amasado esta persona, ¿no? Antonio Parada, que sí se debería estar hablando de esto, de cosas, pruebas que se han mostrado ya en la denuncia, como dice Andrés, efectivamente respetando eh, la presunción, ¿no?, del denunciado. Pero sí mostrando las pruebas que se han mostrado para eh, hacer la denuncia por parte justamente de Valeria Rodríguez. Otra cosa, el hostigamiento laboral que está sufriendo ¿no? la persona que ha hecho la, la, la denuncia, este Valeria Rodríguez, justamente por parte de la gobernación de Santa Cruz, también se tendría que ver ahí por qué se está haciendo este hostigamiento, hacer una investigación claro no, de no por qué. no tendría nada que ver. Exactamente, ¿no? es decir... No, es, es la gobernación pidiendo a una persona del gobierno municipal que renuncie, entonces, por eso me voy ahí a decir que hay una, aparentemente, digo, una corporación mafiosa, ¿no? y Parece que en esta corporación mafiosa, digamos, entre eh, la gobernación, algunos exfuncionarios de la alcaldía, también estarían pues, metidos algunos funcionarios, directores o dueños de los medios de comunicación que, por supuesto, no les eh, conviene, digamos, a sus intereses personales cubrir esta noticia y por eso están tratando de invisibilizar este caso eh, tan concreto eh, de malversación de fondos y legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Eh, tenemos que hacer una pausa, la primera de esta noche. Al volver vamos a estar revisando esta nota del periódico El Deber y también, por supuesto, vamos a estar leyendo sus mensajes. Aguárdenos. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Muchas gracias por seguir en sintonía de Abya Yala Televisión. Hoy estamos hablando acerca de esta denuncia de, que ha hecho Valeria Rodríguez eh, respecto a 800 ítems fantasmas que existirían y quien comandaba todo esto era el jefe o director de recursos humanos de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Tony Parada Vaca, con un daño, una afectación económica al Estado que asciende eh, los 35 millones de bolivianos. Poco, eh, entre 35 y 38 millones de bolivianos, estamos hablando algo más o menos de 5 millones de dólares al año. Eh, imagínense eso volcado en obras en Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo estaría esa ciudad? Hablábamos antes de ir al corte acerca de una nota actualizada del periódico El Deber de Santa Cruz, eh, vamos a ver a continuación, esto es de hace poco más de 30 minutos, a las 21.50 se publicó esta nota. Valeria Rodríguez revela que tiene audios de Angélica Sosa en los que le ofreció dinero por su silencio. La mujer que destapó el caso de los supuestos 800 ítems fantasmas de la alcaldía cruceña dio nuevos detalles, esta vez en contra de la exalcaldesa Angélica Sosa. Desde la cama de un centro de salud, ahí van a ver la foto, está internada, Valeria Rodríguez atizó el polémico caso por los supuestos 800 ítems fantasmas de la pasada gestión de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La mujer reveló que la exalcaldesa Angélica Sosa le ofreció dinero por su silencio. Y ahí vamos. Las siguientes, y les invito a que puedan leerla, pero en ningún momento esta nota, bueno, dice que Johnny Fernández la llamó hoy y le dijo que le va a brindar todo el apoyo. También le llamaron algunas, algunos concejales agradecidos por el blindaje para seguir adelante, agregó, pero en ningún... Bueno, también la exalcaldesa Angélica Sosa ya salió a desmentirla, pero en ningún momento se menciona la presión que existió para que renuncie. Pero en ninguna, no, ni siquiera una linecita al final, entre, entre líneas. Entonces, lo grave, además del hecho de corrupción, es la presión que recibe la denunciante y que perdería su fuente de trabajo. De repente va a trabajar en la alcaldía, pero ¿qué lazos o si ustedes alguno de ustedes conoce algún dato que no eh, se ha mencionado, por qué esta presión o esta preocupación de Luis Fernando Camacho y la gobernación de Santa Cruz respecto a un hecho de corrupción de la anterior gestión municipal en la que él no tendría nada que ver? Bueno, yo quisiera decir en primer lugar a los compañeros que nos siguen, cada vez que vean una nota del deber y de Página 7, desconfíen, vean qué hay detrás de esto. Como yo lo mencionaba anteriormente aquí, Diego, pues lo demuestra en pantalla, eh, este periódico va a tomar todos los elementos para dirigirlo contra un oponente, pero no va a tocar a la gobernación, no va a tocar a Fernando Camacho y a su nuevo partido. ¿No? Justamente a mí me parece que ahorita se está lanzando toda la bomba, el eslabón débil Estamos hablando de gente que ya salió del poder municipal Estamos hablando de Angélica Sosa que ya no está ahorita como alcaldesa ni nada se está, y, no, y eso puede generar, ojalá que no, que justamente se encubra pues, a los peces gordos englobados pues, en este asunto Justamente lo que tú decías que otros poderes están involucrados Para mí es clave, por ejemplo, la cuestión del Banco, banco Mercantil de Santa Cruz Estamos hablando de que, lo que escuchan las denuncias, el señor este iba con un montón de tarjetas de, para sacar el dinero en la madrugada a los cajeros. Yo me pregunto, ¿cómo el banco no se va a dar cuenta que no existen 800 personas falsas y que se sacan las, con la tarjeta de crédito en el dinero cuando tienen imágenes de eso? ¿Se entiende? Estamos hablando de los mayores intereses, pues, banqueros y empresariales en los que, por supuesto, está Fernando Camacho y el Comité Pro Santa Cruz involucrados. Entonces, para mí, lo que hemos visto en pantalla con el deber es su modo de proteger esos intereses para atacar al eslabón débil, que son ex autoridades, También involucradas, ¿eh? por cierto. Bueno, mira, eh, yo veo dos, dos primeros elementos. Eh, primero, esto puede explicar por qué el señor Percy Fernández daba el privilegio, gusto y la actitud invomitable de poder manosear a sus concejalas. Y nadie hizo nada, ¿no? Lo siguiente, eh, creo que es importante, no sé si es legal, pero me parece importante que el gobierno, el gobierno central pueda dar seguridad laboral a esta compañera que ha denunciado, sacarla de la alcaldía porque estaríamos reproduciendo el mismo acto de violencia que hemos reproducido, que hemos criticado. No No puedes mantener a una persona, a una víctima de violencia en pues este caso. ¿No dirían caso. que sería ma ella es masista o algo así? Que mi esto culpa, es político a, a, y que de se seguro inventó... Que sí, de seguro que sí, pero por lo menos desde, desde mi punto de vista veo importante darle seguridad laboral, sacarle de ese escenario y empezar a hacer una seguidilla a, a todo lo que es este acto de corrupción y ver todos los culpables. A continuación de esto, darle seguridad física, o sea, ponerle policía cerca para que ella pueda tener la garantía de que no le va a pasar absolutamente nada. Eso es peligroso en este tipo de denuncias donde ya no estamos hablando de una corrupción de 2, 3 mil, 10 mil, 100 mil, estamos hablando de 38 millones de bolivianos anuales y no sabemos por cuántos años. Entonces, veo que la, que la señora que ha denunciado tiene grandes eh, niveles de vulneración de vulneración a su derecho físico, a su, a su composición física, está en mucho riesgo, eso es lo que quiero decir. Bueno, la abogada justamente eh, de Valeria Rodríguez eh, ha hablado con medios de comunicación que ha asegurado que su defendida, en este caso la denunciante, Valeria Rodríguez, ha recibido eh, amenazas contra su vida, atentaron contra su vida y que temen por esta situación. Y por los hijos que deben tener, que es lo más fregado. Eh, Leonardo. Claro, sí. Eh, bueno, quiero tomar un poco lo que dijo Andrés, ¿no? Creo que eh, evidentemente lo que se mencionaba, el deber, ¿no? Muchos medios de comunicación, y no, bueno, no quiero que se sientan aludidos, ¿no? Pero es, dependen, o sea, tienen responden a una estructura, a una estructura de poder, bueno, que se refleja también en el, el sistema de partidos, ¿no? Creo que en este caso eh, no solo es el deber y Página 7, ¿no? Creo que esto abarca a gran cantidad de los medios que dependen mucho del financiamiento que reciben, ¿no? No es eh, la excepción y creo que tampoco es un poco el único campo en el que se manifiesta esta pugna. ¿no? Las mismas instituciones públicas son un espacio de, donde se manifiesta esta lucha de intereses, intereses que no solamente son políticos sino también son económicos. ¿no? Eh, el hecho de que bueno desde la gobernación, como decían, que no tendría algo que ver con el gobierno municipal, se comienza a amenazar a esta persona. Es algo que se lo ha visto y se lo ve en un montón de amenazas. ¿no? De entrada... Eh, el hecho de que a un fiscal o un juez se lo saque apenas admite una denuncia que no le gusta al Poder Central, por ejemplo, es algo común. Es un poco, responde a lo mismo, es por eso que yo soy un poco insistente en mi anterior intervención con el tema del Poder Judicial, porque de entrada los mismos mecanismos de fiscalización, tanto de la institución, del gobierno municipal, como de las OTBs, y bueno, los mecanismos de control social, tendrían que hacer un seguimiento y tendrían que estar más atentos tanto a esta situación, lo cual no sucede porque hasta estos mismos mecanismos e instancias son espacios que han sido cooptados por esta pugna de poderes políticos. ¿no? Entonces creo que eh, bueno el hecho de que ya se haya dado esto, del hecho de que por ejemplo la misma eh, persona que denuncia, Valeria Rodríguez, haya sido ex esposa de la persona que está denunciando, es decir, esos nexos familiares, no, quiero, no estoy diciendo que haya sido un nepotismo porque habría que concedir bien, conocer bien las características de todo esto. Sin embargo, ya se puede ver que hay nexos familiares, que ya hay una, un, un montón de una red de corrupción que opera ahí atrás y que abarca no solamente a la gestión de André, Angélica Sosa, per, bueno, Percy Fernández y obviamente eh, la gobernación ahora de Luis Fernando Camacho, sino seguramente también a la gestión de Rubén Costas, a la misma actual gestión de Johnny Fernández. Es decir, es algo que no es un poder, un problema. ...de la gestión actual, sino es un poder que trasciende, ¿no? Ahora, ¿dónde está Tony Parada? ¿Será que se logra hacer justicia? ¿Será que el Estado boliviano recupera estos recursos económicos? ¿O será, pasará algo parecido con lo de Helio Montes, ¿no? El exgerente de Entel del 2020 que pagó finiquitos, millonarios finiquitos... ...a personas que trabajaron tres, cuatro, cinco, siete días y fue retenido en un aeropuerto, en el aeropuerto de Miami con eh, 800 mil dólares, ¿era, no? 800 mil dólares, eh, y bueno, esa plata se fue, se fue y parece que nunca vuelve. A ver, eh, lo, lo decíamos, ¿no? Y creo que es importante recalcar eh, que muchas veces hablamos, digamos, desde el análisis político de las logias cruceñas, y puede sonar para algunos como una aberración o como un, simplemente un título sin mucho fondo. Pero este es, yo creo, un típico caso justamente de estas logias y corporaciones. Lo estamos viendo, ¿no? Eh, las vinculaciones que tendrá justamente Antonio Parada para que sea protegido ahora por el gobierno eh, departamental a la cabeza de Luis Fernando Camacho, para que sea también protegido por los medios de comunicación, ¿no? Entonces. Ahí se ve claramente estas lógicas de logias cruceñas, ¿no? que es un poco a lo que apuntan eh, los comités cívicos y todos estos políticos eh, de Santa Cruz, eh, y a lo que nosotros hemos estado denunciando. ¿no? Entonces yo creo que este es un caso concreto para que la población se dé cuenta, caiga en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de corporación o logias. Justamente a este, a este, este grupo de personas que están en instituciones públicas, que son dueños de empresas, dueños de medios de comunicación, dueños de bancos, que pertenecen a un grupo de personas, a una logia, a una comparsa, a un grupo de amigos y que por supuesto se encubren entre ellos. Este caso es muy grave porque ya decimos, ¿no? Hay una fortuna millonaria, seis vehículos, 25 inmuebles eh, que están registrados a nombre de esta persona. ¿Cómo no puedo saltar anteriormente, no?, ...es increíble que esto no haya saltado anteriormente... ...la transferencia bancaria a Estados Unidos... ...de un dólares... ...¿cómo es posible que no haya saltado anteriormente?... ...entonces ahí está esta lógica corporativa... ...de encubrirse entre este grupo de amigos... ...de logias, de corporación, de comparsa... ...lo, lo que usted quiera... ...pero a eso nos referimos cuando hablamos a logias cruzadas. Y, ...y hablando de Santa Cruz... ...dirán, ¿qué trauma tienen? ...lo que pasa es que nos estamos acordando... Eh, ...el hecho de corrupción en la cooperativa... ...en cotas, ¿no? Oh. ...era 7 millones de dólares... ¿En qué quedó? No sé. Nos vamos a la pausa y a volver seguimos hablando de este tema. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Muchas gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Esta noche estamos dedicándole casi... Bueno, prácticamente todo el programa a Santa Cruz de la Sierra, estos hechos de corrupción que se han dado a conocer a un día de que los alcaldes, alcaldesas y gobernadores cumplan siete meses de gestión. Mañana, 3 de diciembre, cumplen siete meses de gestión. ¿Han hecho gestión? Mañana vamos a estar hablando de esto. Eh, Andrés. Bueno, igual hablar respecto a lo que último que comentabas antes del corte, de que incluso la denunciante ha hablado de que si aquí en Bolivia no logra, ¿no? porque hay esta intimidación, esta falta de que se proceda. Porque ella ha dicho, yo he presentado en bandeja de oro las pruebas, ¿no? Están los videos, está incluso las falsificaciones de firmas de Johnny, ¿cómo se llama? De, la Percy. Anterior, de Percy Fernández, está dado en bandeja de plata y sin embargo no está avanzando. Ella habló, pues voy a Estados Unidos... Aquí sí se logre, porque y me imagino que pensando en lo que pasó con Arturo Murillo, que es otro de los casos que tiene que ver con este tipo de manipulación, de, bueno, legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? En ese sentido quiero decir que igual creo que aquí en Bolivia ya tenemos una cultura de fiscalización, por lo menos de denuncia de las corrupteras políticas, de los partidos políticos, de los poderes políticos, pero sin embargo no tenemos una cultura, no hemos profundizado suficiente en el término de fiscalizar y de denunciar las corruptelas empresariales, ¿no? de estas enormes corporaciones, de estos cárteles, de que controlan los supermercados, medios de comunicación y un banco, y además están en la fuerza política, de que son igual grandes delincuentes. Y ya tenemos, nos sobran indicios, ya ha citado los Panamá y los Pandora Papers, en que hemos visto pues que aquí el buen amigo de, de Alem Doria Medina está salpicado, Fernando Camacho, de todos estos grandes empresarios están implicados, y sin embargo todavía no avanzamos hacia eso, ¿no? ¿Y tú, Ri, también? Por el supuesto. Eh, ahí está, ahí está, que se compruebe y que se investigue. El punto es el siguiente, necesitamos mejorar nuestro sistema para controlar estas enormes riquezas de empresarios que están detrás de bambalinas, que están detrás de bambalinas moviendo los hilos. No solamente es en, la en las instancias públicas. Ojo con eso. Y igual respondiendo a esta cuestión de, la, de, lo, de los medios de comunicación que decía Leonardo, es verdad, ¿no? Ni, los medios de comunicación no son imparciales, tienen a veces preferencias, no solamente por los intereses detrás, sino también por una convicción y una visión política. Y eso es completamente legítimo, lo cual no quita que debería haber rigurosidad rigurosidad en términos de objetivos y si se miente deliberadamente y se comprueba de que mienten debería haber mínimamente una rectificación dado que no tenemos leyes que sancionen yo he mencionado dos medios no porque son los únicos y mucho más medios de derecho pro empresariales, pero estos dos medios por ejemplo han mentido deliberadamente con por ejemplo la cuestión de las masacres han dicho que se mataron a sí mismos entre muchas otras y nunca tuvieron rectificación estos elementos de la historia reciente boliviana nos deben de que llamar la atención particularmente con gente y medios que cometieron esos crímenes a la moral periodística sí bueno también para un poco incentivar al debate no creo que hay que ir un poco más allá simplemente de la corrupción que todos sabemos que existe y sobre todo en Latinoamérica es un fantasma siempre presente. no Y tampoco, de, bueno, que no quiero limpiarles la culpa para ningún sentido de estas logias empresariales, pero caer en simplemente la explicación de los empresarios, así como el villano, no el maldito empresario. Creo que sí hay unos intereses y totalmente as asquerosos y, bueno, eh, deplorables de, de estas logias de poder. Sin embargo, creo que, como decía desde un principio, responde a una falta de institucionalidad que ha sido promovida desde el nivel central en complicidad con los niveles de, de, departamentales y municipales. ¿no? Hay algo que se llama, por ejemplo, el autoritarismo subnacional, que es, son formas de poder en las que, bueno, desde los servicios que brindan los, los gobiernos municipales, departamentales, junto con pequeñas estructuras de poder, no solamente al nivel departamental, como estamos hablando en el caso de Santa Cruz, sino al nivel municipal, local y realmente micro, ¿no? eh, se van gestando formas en las que, bueno, corrupción, eh, persecución a intereses contrarios ¿no? como está pasando acá y no es la primera vez no esto lamentablemente también eh, responde a una, un aparato modus operandi del MAS que ha manejado siempre para que bueno los alcaldes que están a su favor puedan hacer de lo que quieran en, en ese cargo y los alcaldes que estén en contra son pues justamente los que salen porque si hubiera sido lindo, como bien decían, no, hubiera habido más eh, cobertura mediática si hubiera sido un caso del MAS Cosa que no ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en Achacachi eh, con Edgar Ramos? ¿Cuánto tiempo se ha estado pidiendo una rendición de cuentas? ¿Y cuánto tiempo desde el nivel central, desde el aparato judicial controlado por el gobierno del MAS, se lo ha, se lo ha protegido, no? Creo que esto es una, una cosa que va más allá de izquierda a derecha, o de empresarios, o de logias de Santa Cruz. Es, un, es una tierra de nadie, las instituciones, los medios de comunicación y lamentablemente también el órgano judicial, ¿no? Es una, una, un espacio por una lucha de poderes y nosotros somos la cancha también un poco, ¿no? La pelota, sí, oh, eso, ¿no? Con una aclaración, yo estoy de acuerdo en que, como tú bien has dicho, los elementos de corrupción, pues, prácticamente manchan a todas las instancias, incluso quienes más deberían perseguir... Eh, Evitar la corrupción como la policía, creo que todos hemos vivido un caso de corrupción desde esos niveles, estoy de acuerdo hasta ahí. Sin embargo, una vez que queremos simplemente poner a los políticos y no poner, digamos, estos empresarios, yo creo que hay que tener cuidado. Yo bien he dicho, más bien siempre denunciamos a los políticos por corrupción y nunca evidenciamos a los empresarios en sus constantes... Eh, crímenes de corrupción, entre otras cosas. Y, y creo, y creo, y creo que hay que también ¿no? ser menudo con los detalles. Creo que hay que ser menudos con los detalles. Por ejemplo, tú dices que el gobierno central impulsa eso y que y impulsa la impunidad de los municipios. Bueno, voy a dar un, un ejemplo claro. En esta gestión, quien denunció a sus dos ministros de Desarrollo Rural fue el mismo movimiento socialismo, que el mismo movimiento socialismo puso en la cárcel a su ministro. Ojalá, y no digo por eso que no haya otros casos de corrupción, pero ojalá eso hicieran las otras, formas, otras fuerzas políticas. Es necesario también discernir pues, esas diferencias. Tres puntitos. A manera, déjame decirte, a manera de conclusión. A manera de conclusión. Mira, ya es ah, 57, ayer nos... Ya te te ¿no? <risa> <risa> ...por excedernos <risa> en el tiempo. Ya, a manera de conclusión. El término cleptocracia que lo acabo de encontrar, muy nuevo para mí, es, da a conocer que es cuando los gobernantes roban la propia economía para beneficiar el interés familiar doméstico, tu familia. Creo que en Bolivia tenemos, pecamos mucho de que la política es todo en familia. De seguro, si hacemos una cadena, una pequeña investigación muy ligera, de seguro que con esa ligereza encontramos que el primo del hermano, del cuñado, del amigo, es o tiene alguna relación con el alcalde, con el gobernador o con cualquier tipo de autoridad. Ese es un gran problema en Bolivia. La pregunta de ahí, ¿a qué van los gobernantes? ¿A administrar un gobierno, un municipio, gobierno central o, o departamental, o van de manera directa a robar? Eso, para mí es una duda que la tengo como respuesta y sé que usted, señor televidente, también tiene su respuesta. Lo otro, el señor Mayorga habla eh, en el 90, si no me equivoco, como el señor Max Fernández, eh, fundador de la UCS, trataba de ingresar a toda esta cúpula empresarial burguesa que le llamó, no, no lo llamó burgués Mariorga, pero lo voy a utilizar eso, burguesa de lo blanco, digamos, pero nunca lo logró. Veamos si el señor hijo Percy Fernández, Percy Fernández, Johnny, Johnny Fernández, logra, logra inmiscuirse en ese grupo. Si logra inmiscuirse, obviamente no va a ser nada, pero si realmente ha ido a gobernar como dice serlo, Va a hacer todo lo posible para que los delincuentes o maleantes entren a la cárcel. Muy buenas noches, hasta mañana. Gracias, Alema, hasta mañana. Leonardo. Bueno, a modo de conclusión, agradecer, ¿no? Por, y sobre todo, bueno, decía la población que tenemos que seguir, bueno, interpelando, ser irreverentes, ¿no? Justamente ante estas estructuras de poder, ante estos delitos, no hay que acostumbrarse, ¿no? Creo que lo. Lo más peligroso de la situación en la que vivimos en Bolivia es que nos estamos acostumbrando a que los gobernantes sean así, ¿no? Es normal ver casos de corrupción, es normal ver violación a derechos, es normal ver eh, que el, el órgano judicial hace lo que quiere, ¿no? Es un aparato de persecución. Es normal eso y lamentablemente no tendría que serlo, no tenemos que normalizarlo. Tenemos que, bueno, siempre estar interpelando, siempre estar investigando y, bueno, eh, sobre todo oponernos, ¿no? De las maneras que encontremos pertinentes. Sino... Gracias, Leonardo, por acompañarnos esta noche. Patti. Eh, bueno, creo que aquí es importante justamente eh, decir que toda la población boliviana yo creo que estamos hartos de los casos de corrupción, sean de un lado, sean del otro, sean de cualquier instancia o institución. Entonces, creo que ahí es importante... Eh, interpelar justamente a la investigación de estos casos, aquí se han mostrado algunas pruebas solamente de la demandante ¿no? de Valeria Rodríguez y seguramente se tiene que investigar quiénes más están involucrados porque vuelvo y digo, esta persona no hace las cosas sola, ¿no? hay ahí toda una corporación que busca blindar a esta persona, y si esta corporación busca blindar a esta persona es porque también está involucrado y tiene intereses involucrados en él. Me refería a las logias cruceñas en esta ocasión, específicamente por este caso, no es porque tenga nada contra Santa Cruz, pero creo que su misma población no merece que malversen fondos de esta forma y que hagan este tipo de ilícitos, ¿no? de legitimación de ganancias ilícitas. Por supuesto que en diferentes niveles de gobierno y de instancias hay estos, estos casos de corrupción y habrá que analizarlos uno por uno, pero este da particular eh, hincapié en analizar esto de las logias corporativas entre funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación, que son al final dueños de bancos y demás. ¿no? Entonces creo que ahí es importante denunciar en específico estas lógicas. Gracias Pati Andrés. Sí, brevemente voy a hacer acento en este último que dice Pati que se me hace sumamente relevante, de que cada departamento, cada nivel de gobierno debe tener pues un montón de intereses enredados y que bueno todos deben ser pues cuestionados y develados. En este caso, pues tenemos un ejemplo claro. Un ejemplo más y claro de Santa Cruz que también tenemos que prestar atención. Todos sabemos que existen logias, ya es Vox Populi que existen logias. Ya sabemos que hay enormes intereses, sabemos que hay concentración de riquezas, sociedades secretas y sin embargo ya hasta lo hemos, nos hemos acostumbrado. Este es un caso más que se devela de que esta sociedad, esta estructura en Santa Cruz que también es parte de ese supuesto modelo económico, perjudica a los mismos cruceños roba a los mismos cruceños y evite que haya un desarrollo transparente y más efectivo en el departamento. Entonces, hago un llamado a que estemos atentos a lo que sucede con este caso que yo creo que va a seguir creciendo, a pesar de que incluso medios de comunicación con el deber van a intentar taparlo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar noche a noche junto a nosotros. Voy a recuperar a manera de conclusión sobre la línea que planteaba Leonardo, esta cuestión de acostumbrarnos al robo, acostumbrarnos al choreo, siendo vulgares. Esta frase famosa que se ha acuñado dentro de nuestro país, el roba pero hace. No. Estos más de 5 millones de dólares que aparentemente se han dirigido a cuentas personales eran alcantarillados, eran... ...mejores condiciones de vida, no para la gente que vive en el centro necesariamente... ...sino para la gente que tiene más necesidades, menos recursos económicos. Le robaron un parque a un niño, le robaron alcantarilla a una familia... ...le robaron mejores carreteras, mejores mmm, instalaciones de alumbrado público... ...que reduciría tal vez los índices de delincuencia... Esta lógica del roba pero hace debe ser desterrada. Hemos vivido en un estado cleptocrático eh, el 2020. Hemos visto, hay cuestiones, hay denuncias infinitas en tan solo un año de gestión de Janine Áñez. La cleptocracia, este es también algo de lo que se ha hablado. Pero debemos desacostumbrarnos y juzgar, sea del color que sea, sea o no, afín a la ideología de cada uno. Y en esa función estaremos siempre nosotros como medio de comunicación, venga de donde venga. Chao, hasta mañana.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 Más entrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo Pero que va, nunca más sigues aquí y allá